It can crash. Be my friend. Bienvenidos un día más a ONIA TV. Yo soy Alicia y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo crear borradores y experimentos de campañas de búsqueda en Google Ads. Creo que esto es muy interesante, ya que si os dedicáis al mundo del marketing y la publicidad, como sabréis, no hay una regla establecida para nada. Todo depende de nuestro tipo de negocio, de nuestros clientes... Por lo tanto, es muy importante que experimentemos, probemos y encontremos aquello que nos funciona para nuestro negocio. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar un experimento que yo he realizado y los resultados que he obtenido. ¡Comenzamos! ¡Hey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAD. ¡Inscríbete ya! Muy bien, pues ya estamos en la interfaz de Google Ads. Para comenzar a crear nuestro experimento tendremos que ir a la barra de la izquierda, al final del todo, al apartado de borradores y experimentos. Para crearlo le damos al más... Y primero tendremos que seleccionar la campaña sobre la que queremos crear el experimento, ¿vale? Se debe crear sobre una campaña que ya tengamos activa. Así que vamos aquí y vamos a crearla, por ejemplo, sobre esta campaña de empresa. Le damos un nombre al borrador, que no se llame igual que, que nuestra campaña. Vamos a poner borrador de prueba y podemos darle una descripción si queremos le damos a guardar y aquí tenemos los grupos de anuncio que hay sobre esta campaña una vez que hemos entrado aquí ya podemos empezar a aplicar los cambios que queramos hacer mi recomendación es que hagáis un cambio es decir que trabajemos solamente sobre una variable ya que es imposible aislar los efectos que tiene diferentes variables en un experimento por lo tanto vamos a trabajar sobre un solo cambio en este experimento vamos a trabajar sobre la estrategia de puja para ello vamos a configuración y vemos que aquí actualmente la campaña trabaja sobre la estrategia de maximizar clics y lo que yo quiero probar es maximizar conversiones para ello vengo aquí cambiar la estrategia de puja quiero centrarme en las conversiones y desactivo la opción de definir un coste por acción objetivo, porque entonces trabajaríamos sobre CPA objetivo. Si lo quito, se me queda en maximizar conversiones. Perfecto. Nos da aquí un aviso del presupuesto que tenemos, pero bueno, lo voy a dejar como está. Le doy a guardar y ya tendríamos eh, nuestra campaña preparada. Le damos a aplicar y entonces le damos a realizar un experimento. Ok vamos a darle un nombre a nuestro experimento importante que sea diferente del de la campaña original porque si no pues va a ser más complicado distinguirlos vamos a poner por ejemplo esto fecha de inicio el día de mañana podemos cambiarla a hoy y podemos darle una fecha de finalización lo que queramos eh, lo que recomiendo es que el, el experimento esté funcionando mínimo mínimo un mes y si pueden ser al menos seis semanas pues muchísimo mejor siempre que haya un volumen de impresiones suficiente para poder tomar una decisión basándonos en datos estadísticamente significativos voy a dejarlo sin fecha de finalización porque lo iré vigilando para ver cómo va funcionando Aquí, en división de experimentos, eh, yo recomiendo dejarlo siempre en el 50%, que es esto, que vamos a tener dos campañas iguales, pero me va a dirigir el 50% de las búsquedas al experimento, que tiene maximizar conversiones, y el otro 50% al maximizar clics, que es mi campaña estándar. Aquí tenemos opciones para dividir el experimento de dos maneras, una basada en las búsquedas, si le damos aquí nos da una explicación, es que eh, aleatoriamente por cada búsqueda que, que haya para activar esas campañas va a llevar el 50% a una campaña y el otro 50% de las búsquedas a la otra. Yo recomiendo utilizar mejor la eh, división basada en cookies. ¿Por qué? Porque si utilizamos listas de remarketing en nuestros experimentos y nuestras campañas vamos, vamos a poder eh, medir mucho mejor. Además, si una misma persona realiza varias veces eh, una misma búsqueda, a esa misma persona se le va a mostrar la misma campaña. Por lo tanto, esto nos va a dar pues eso, resultados eh, más, más significativos. Una vez que tenemos todo ya configurado, le damos a guardar y nos aparece aquí nuestro experimento. Siempre lo vamos a poder consultar aquí en el apartado de borradores y también en todas las campañas donde nos aparece todo el panel de campañas. Una vez que el experimento haya estado corriendo el tiempo suficiente para arrojar unos datos que, que sean válidos para tomar decisiones, lo que podemos hacer es aplicar nuestro experimento o pausarlo. Vamos a poner que queremos el experimento pues ha funcionado muy bien y queremos dejar nuestra campaña en maximizar conversiones en lugar de maximizar clics. Lo que tendremos que hacer es venir al apartado de borradores y experimentos, aquí tendríamos nuestro experimento y le daríamos a aplicar. Podemos o eh, aplicar los cambios a la campaña original o bien crear una nueva campaña y lo que hará es pausar automáticamente nuestra campaña original. Ahora os enseño un experimento que yo realicé en una de, de mis campañas. Lo que quería era comprobar qué estrategia de puja funcionaba mejor tal y como hemos hecho en el borrador que acabamos de crear. Comparé la estrategia de puja de maximizar clics y maximizar conversiones y estos fueron los resultados. Si nos fijamos en las conversiones hubo el doble en la estrategia de maximizar conversiones que en maximizar clics. Y además el coste por conversión pues es sustancialmente más bajo. Por lo tanto yo me quedé con la estrategia de maximizar conversiones. Tened en cuenta que cuando utilizamos eh, los experimentos para probar las estrategias de puja las automáticas necesitan un periodo de aprendizaje un poco más largo que las manuales obviamente y un volumen de, de impresiones pues que las alimente bien por eso eh, os pido que, que seáis pacientes y que no descartéis algo a la primera de cambio porque a la larga pueden darnos resultados muy buenos en este caso esta campaña pues tenía un volumen de conversiones bajito, pero ha habido otras campañas con un volumen más alto que la verdad que me han dado resultados muy buenos. Y como tip final os digo que no realicéis más cambios en vuestros experimentos durante el tiempo en el que están corriendo. Es decir, no añadáis anuncios nuevos ni nuevas keywords, bueno, negativas sí podéis hacer, pero tenéis que recordar que todos los cambios que realicéis en la campaña original debéis realizarlos también en el experimento, ya que funcionan como dos campañas eh, diferentes. Por lo tanto, es muy importante eso, que real recordéis realizar esos cambios en ambas campañas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido mucho para vuestras campañas. Si tenéis alguna duda, dejadmela en comentarios, que estaré encantada de responderla. No olvidéis suscribiros, la manita arriba, y nos vemos en el próximo vídeo.